Hola amigos de YouTube, hoy en este video tutorial aprenderemos la, el hardware reset de nuestro Alcatel T-POP o como, también conocido como Alcatel 4010 Iniciemos, perdonen, eh, lo primero será apagar nuestro dispositivo. Mm. Eh, esperen un momento después de tenerlo apagado las teclas que utilizaremos para este hard reset serán el botón de encendido o apagado y es la flecha de más volumen de nuestro dispositivo lo siguiente a continuación será encenderlo pero de encenderlo de una manera distinta, oprimiremos el botón de encendido o apagado más la flecha de volumen. Esperar un momento, eh, ya está. Cuando aparezca, aparezca esto es que ya está iniciando, Al, deberán aparecer estos mensajes. En nuestro caso, el primero es para continuar con nuestro sistema. El segundo es para instalar un archivo zip a nuestra SD card. El tercero será para formatearlo o el hard reset de nuestro dispositivo y el resto no los he definido total. En, nosotros utilizaremos el, el tercero, WIP Data Factory Reset. Damos el botón de encendido o apagado. Para ese botón lo utilizaremos para poder seleccionar nuestro. nuestro Perdonen, para poder aceptar. Bajamos, nos desplazaremos con las flechas de volumen. Bajamos hasta donde dice Yes, yes delete our user data. Damos el botón aceptar y se, form, se procederemos con el hardware de nuestro dispositivo. A continuación daremos en Reboot System New para poder continuar con nuestro eh, formateo o ya encenderlo en sí. Le damos a aceptar con este botón. Como verán, ya mi teléfono está reseteado y está encendiéndose. Esperamos un momento. Como verán, yo no soy root y todavía tengo la imagen clara, porque el ruteo de este dispositivo no me ha sido fácil y lo he conseguido, pero ha provocado problemas en mi celular, entonces he tenido que recurrir al hardware set. Eh, por Disculpen la demora, no sé qué le pasa. Listo, ahora que aparece este, esto ya procederemos con lo normal de nuestro dispositivo, aparecerá formateado y como verán, aparecen las opciones que tenemos al instalar, al formatear o resetear nuestro dispositivo, aquí lo tienen. Esto fue todo, amigos de YouTube. Suscríbanse y comenten, si no les gustó manito abajo, si les gustó manito arriba, eh, perdonen, gracias.